Estamos aquí con Violeta, estoy un poco preocupado, la verdad, pero, o sea, estoy preocupado, pero, pero sé lo que es, entonces, bueno, os, os cuento ¿eh? Ella, como os hemos dicho un montón de veces, tiene una enfermedad que se transmite de madre a hijos, normalmente, o sea, nació con ella, que es una especie de inmunodeficiente. Entonces, eh, afecta... afecta a muchos niveles y uno de ellos es el neurológico. Entonces, eh, y no, es, no se puede hacer nada, es impredecible. O sea, un día está bien, o dos semanas está bien, parece que todo va fantástico, y de repente, de la nada, porque ella estaba perfectamente, hasta hace un rato, estaba tumbada, le da el biberón, se lo ha tomado perfectamente, y no le la dejan el suelo, y ha empezado con, con, te, con temblores, con espasmos, y, y a, a, a girar así. Ahora está un poquito mejor. Ahora está un poquito mejor, pero, ¿ves? Está... No es que le duela nada, no es que le falte fuerza, sino que no es capaz de coordinar y, y se rota así, y de esta manera, entonces se acaba caído. Se ha caído ya varias veces, entonces, eh, ¿ves? Y ahora no, no es capaz de. No es, no es capaz de hacerlo. Ella, aunque eh, no, su, no suele salir vídeo andando, pero ella camina perfectamente a su estilo, pero camina perfectamente, se desplaza por todas partes, viene de aquí para allá, te sigue, ¿sabes? Pero, pero ahora pues le, pues le ha dado una crisis y bueno está así, en, le hemos puesto también por si acaso es que le duele, o sea esto es neurológico, para que es lógico, pero es, está ahí, es ven aquí anda, ven aquí que te tengo que dejar un poquito de pie porque tienes que. Que. Ahí. Vale. ¿Está bien? Bueno. Entonces, nada, pues eso, que, que cuando decimos que es un caso muy complicado, es que. Eh, o sea, ella de por sí no podía. Mm, tiene un comportamiento muy suyo, que ya requiere asistencia constante en todo momento, pero es que además tiene. Mm, pues esto, tiene el CAE, que eso es un, una enfermedad muy chunga, entonces pues nada, eh, ahora está con la medicación, con otra medicación más, y, y vamos a esperar a ver si, si, ahora la voy a coger un rato en brazos, eh, ves, otra, esto es lo que hace, entonces, eh, ¿qué hacemos? Violeta ¿qué hacemos? te cojo ya en brazos, pero es que sí, de que andes un poquito. Pero bueno. Ven aquí. ¿Vale? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Bueno, nada, estoy un poco preocupado. También es cierto que esto ya le pasaba de pequeña, o sea que, que espero que más o menos estemos en el mismo punto, que no haya empeorado y, y se, se le pasan un rato y vuelvan a la normalidad. Eh, y nada, pues eso, que al muchos ánimos y que, que nada, que porque para que lo sepáis que Violeta o sea, tiene una enfermedad complicada y hacemos todo lo posible, pero bueno, que eso no, no, es, no es garantía nada, pero nosotros seguimos intentando con todas nuestras fuerzas, en todo momento, aunque sea 24 horas al día todos los días de la semana y del año ¿eh? y de nuestra vida ahí estaremos contigo qué ah, buenas voy con ella